Muy buenas amigos y amigas, vengadores y vengadoras eh, Seguramente en el vídeo anterior Bueno, aparte de que habéis notado de que No era mi voz eh, ¿Habéis notado algo diferente Al resto de los vídeos? Seguramente habréis encontrado muchas cosas Diferentes Y vamos a explicar por qué vamos a explicar cómo y vamos a explicar qué es lo que hemos hecho que quiero antes que nada aparte de tomar un cervito, <risa> quiero que le deis las gracias a, a la persona que ha hablado por mí en el otro vídeo y que nos tiene un mensaje a ver si se escucha soy una inteligencia artificial que transcribe te textos a tu idioma para diferentes tipos de vídeos no olviden suscribirse al canal del vengador tóxico muchas gracias elías elías en español hoy hemos hecho un vídeo que prácticamente lo ha hecho una inteligencia artificial para ello hemos utilizado las siguientes herramientas chat gtp Dalí, el programa de edición de vídeo Filmora11, y ya está. Tanto el título, como la descripción, como el contenido y la persona, en este caso Elías, han sido los que han hecho un vídeo 100% artificial, hecho y creado por una inteligencia artificial. Y os quiero enseñar un poco cómo, cómo ha sido el proceso. Sí, ahora, ahora todos son pitidos, ahora todos son... <risa> bueno, ahora, ahora, ahora, te, ahora te voy a contestar a, al amigo que me acaba de, de, de escribir. Eh, Vamos a ver un poco cómo es la trastienda de todo este vídeo, ¿vale? Síganme. quiero explicar eh, cómo vamos a hacer un vídeo para YouTube sin necesidad eh, de mí. O sea, me estoy sintiendo realmente como un dinosaurio. Lo primero que le hemos preguntado al chat GPT es que nos cree un título, el título se llamará explorando el poder, esto, bueno, esto ya lo habéis visto, evidentemente, porque primero voy a publicar el vídeo, vamos a ver, de hecho voy a intentar utilizar una voz que lea todo esto y poner una serie de imágenes, para ahora lo vamos a ver. Lo primero que le hemos preguntado al, al a la inteligencia artificial, o más bien le hemos pedido que haga es eh, hazme un título para un vídeo de youtube hablando sobre el OpenAI y nos ha puesto esto explorando el poder de open cómo esta plataforma de inteligencia artificial está cambiando el mundo vamos a ver ...si convence a la gente o no... ...si hace que el vídeo se vea más o menos... ...todo eso lo vamos a ver... ...bien... ...y luego le hemos pedido... ...que nos haga una introducción... ...para el vídeo... ...y dice... ...hola y bienvenidos al canal Toxic Games... ...aquí encontrarás juegos divertidos y emocionantes... ...además de contenido original... ...y entretenimiento para toda la familia... Esperamos que disfrutéis de tu tiempo aquí y que te unas a nuestra comunidad de jugadores apasionados. Gracias por visitarnos y esperarnos, y esperamos verte de nuevo pronto. Vamos, mira que lo he escuchado 100.000 veces a 100.000 youtubers y, y, y no tengo la santa paciencia de decirlo. Así que, como no tengo la santa paciencia de decirlo, voy a hacer que otro lo diga. En este caso no voy a solamente utilizar el chat GPT, que ya nos está dando muy buenos consejos, sino que también voy a utilizar un programa que va a narrar todo lo que eh, le pidamos. ¿Y qué le vamos a pedir ahora? Vamos a pedir que nos haga, créame, eh, no, escríbeme. Es, Haz un texto hablando sobre las cualidades del chat gtp. Se lo vamos a preguntar tal que Ya veis que está creándonos ya un... <ríe> Nos está creando directamente pues nuestro... Nuestro vídeo, <ríe> directamente, vámonos no, nos está creando el contenido, fijaos, nos está cre eh, creando el contenido completo. Lo, lo estoy intentando así, de esta manera, porque está fallando también mucho. No sé si veis ahí arriba que pone, estamos experimentando una demanda excepcionalmente alta, no me extraña, no me extraña que esto le del chat GTP se vaya a convertir pronto en una herramienta, como dice, de comunicación eficiente, segura y versátil, que ha ganado ya bastante popularidad y todavía ni siquiera lo conoce todo el mundo. Fijaos, ya los ha, oh Dios! pero no, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Es que eso es lo que pasa, que... Y mira que estoy dentro de Vink, o sea que no debería darme problema, pero bueno. Eh, aquí me dan unas opciones este característica ah, aquí lo tengo hombre qué bueno si lo tenía si lo tenía aquí bueno pues lo vamos a meter directamente aquí y ojito porque estamos haciendo eh, eh, vamos a, a explicarlo bien para que lo entendáis eh, estamos creando un vídeo para youtube eh, con inteligencia artificial, como estáis viendo en este vídeo, lo único que estoy es dándole unas directrices al chat GTP para que me cree, como veis, primero el contenido, lo que se va a hablar, otra cualidad del chat GTP es su seguridad, los mensajes enviados a través del chat GTP, todo esto lo vamos a incluir también con imágenes y por supuesto vídeos que ya tenemos hechos en Filmora voy a poner las herramientas que he utilizado para este vídeo para que ustedes también podáis utilizarlas y para que ustedes también podáis probarla ahora vamos a de hecho a pedirle eh, pues a raíz de esta pregunta con cuántos cu cu cuántos usuarios cuántos usuarios cuenta eh, el chat GTP ahora mismo se lo vamos a preguntar y vamos a ver si nos va a responder lo siento, no tengo información sobre el número de usuarios. Mi conocimiento se basa en la información disponible hasta 2021 y no tengo acceso ah vale, vale, no tiene eh, acceso a todo. Bueno, vale bien, eh, escríbeme sobre. El concepto de inteligencia artificial aplicado al mundo de los videojuegos. Vale, le vamos a preguntar eso, eh, por supuesto, sin ninguna ninguna falta de ortografía. La inteligencia artificial es una tecnología que se utiliza para crear sistemas. Vale, ya, ya nos lo está creando ya. Y esto es muy importante porque lo vamos a meter dentro de nuestro vídeo. El vídeo que vamos a crear con inteligencia artificial. Bueno, que de hecho está ahora, ahora mismo nos está transcribiendo, nos está escribiendo eh, el contenido. Eh, lo que se supone que un youtuber tiene que escribir y hacer su propio... Esto pues nos lo está haciendo el propio chat puede que esto sea como hacer trampas en el mousse pero hombre, no, no digo que voy a, a, a utilizarlo para hacer todos los vídeos pero sí que quería que vierais cómo queda un vídeo eh, termi eh, terminado y sobre todo ver cómo eh, lo asimila el público también es muy importante me, me, eh, quiero saber me parece una de las cosas más, más importantes o interesantes de todo este tema es saber cómo va a actuar el público eh, las personas cuando sepan que de una manera o de otra muchos de sus youtubers ya no van a necesitar mucho para crear sus vídeos y prácticamente incluso no van a necesitar eh, hacer todo este tipo de cosas De hecho, ahora que estamos Le voy a pedir también que haga En resumen, la inteligencia artificial Es una tecnología muy importante En el mundo de los videojuegos Ya que permite crear personajes y mundos virtuales Más realistas y adaptados A las necesidades y preferencias De los jugadores Pues bien, ya tenemos aquí eh, Podemos seguir la conversación eh, Podemos seguir la conversación Es decir eh, ¿Cómo ves, eh, cómo preguntarle, cómo, cómo ves eh, el chat GTP eh, de aquí al futuro? Vamos a preguntarle si sí. no tengo ninguna información sobre el futuro de que, que mi conocimiento se basa en la información disponible hasta el 2021. Vale, vale. Sin embargo, es común que las plataformas de chat y comunicación en línea evolucionen y mejoren con el tiempo y es posible que el chat GTP haga lo mismo. Es importante tener en cuenta que el éxito de una plataforma del chat GTP dependerá en gran medida de la demanda del mercado y de, aquí nos está escribiendo ya un poquito más. Si el chat GTP puede seguir mejorando y ofreciendo una experiencia del usuario excepcionalmente, me parece bueno hombre no sabría decirte si es he una respuesta ideal pero vamos pero a mí me parece una manera muy buena nos volvemos al blog de notas todas las de abril una página word ni nada de eso Debo decir que lo puedo decir lo pongo directamente aquí me da igual eh, vale que lo ponga aquí y ya está si es que tampoco está poniendo eh, Ahora vamos a, voy a pedirle una man, eh, que se despida. Eh, hazme una despedida, despedida, invitando a todos a suscribirse, suscribirse a Toxic Games Channel vale, entonces, bueno, eso es todo por hoy muchas gracias por preguntar y espero que hayas disfrutado nuestra conversación si te interesa seguir aprendiendo sobre videojuegos y otras tecnologías te invito a suscribirte al canal de Toxic Game Channel eh, de hecho, lo ha hecho mejor que bien hasta la próxima, ¿eh? me encanta bueno, pues aquí vamos otra vez al blog de notas y vamos a poner nuestro excelente final ¿Eh? nuestro excelente final que nos ha creado no es ni más ni menos que Chat open OpenAI nos ha escrito es eh, Toxic Game Channel que luego lo va a tener que leer la eh, ya sabéis luego lo va a tener que leer la otra inteligencia artificial y no quiero que lo lea como si fuera una como un loquendo eh, bien bueno vamos a ver qué más podemos hacer todavía hazme una uh, figura de anime para que haga de presentadora en un vídeo de youtube bueno yo creo que es que estoy pensando que le estoy pidiendo mucho ya <ríe> Le estoy pidiendo mucho pero bueno a ver todo bien escrito vamos a ver qué es lo que nos dice lo siento pero no estoy capacitado para crear figuras de anime Solo soy un modelo de lenguaje entrenado para... Bueno, vale, vale, vale, vale. Eh, y recursos disponibles en líneas que pueden ayudarte a crear figuras de anime para tus vídeos. Bueno, por lo tanto. Pero nos ayuda. De todas maneras. Por ejemplo, puedes utilizar programas de diseño gráfico como Adobe Illustrator o utilizar sitios web especializados en la creación de personajes de anime. O sea, fijaos que... Me gusta porque da opciones. Vale, bueno, pues... Eh, hazme una descripción del vídeo. Vale, vale, vale, vale, vale. Tengo vale. que... Mm, eh, va, hazme... Hazme una descripción sobre eh, el vídeo de YouTube donde hablo donde utilizo la tecnología de open Eye para crear el mismo para crear el vídeo y su contenido usando solo la herramienta sólo las herramientas como el chat gtp o el DAL y esto lo voy a porque esto lo vamos a poner como descripción vale esto lo vamos a poner en la descripción del vídeo en este vídeo de youtube utilizas la tecnología de open para crear el contenido del vídeo de una manera innovadora y única utilizas herramientas como el chat GTP y Dalí para generar ideas y contenidos para el vídeo y luego utilizas la tecnología de open para llevar a cabo la producción del mismo. El resultado es un vídeo que destaca por su creatividad y originalidad y que muestra cómo la tecnología de OpenAI puede ser utilizada de manera efectiva para crear... Aquí voy a poner en... Eh, sí, esto lo voy a poner... En resumen, en este vídeo que explora de manera innovadora cómo la tecnología de OpenAI puede ser utilizada para crear contenido de alta calidad y que ofrece a los espectadores una versión eh, eh, detallada y del proceso, bueno pues después de este final, porque esto es el final del vídeo no esto sería final del vídeo final del vídeo eh, y aquí tenemos descripción descripción del vídeo dos puntos, para adentro nos vamos para aquí, y aquí tenemos ya la descripción que vamos a utilizar en el... Eh, vamos a ver dónde es ah, aquí el chat el perdón joder en el, el vídeo bueno vamos a aquí ya sabéis que es lo que pasa que esto no tiene fin <risa> porque con esto se, se, con, con esto con el blog de notas se puede programar es que es una cosa pero bueno vamos que tampoco hay hay, hay, hay cosas mejores que utilizar para para ese fin, ¿no? para eso está el Python para eso está, ya sabéis ¿no? bueno, pues aquí tenemos la descripción del vídeo y en fin o sea, este sería explorar, este sería el título ¿eh? lo vamos a poner aquí, de hecho o mejor dicho, aquí eh, título, contenido no le voy a dar ningún ningún repasito más esto, que se quede por aquí y ahora vamos a eh, hazme una eh, miniatura no sé si puede hacer una miniatura vamos a utilizar el para ello vamos a utilizar el Dalí vamos a quedar Dalí un youtuber como inteligencia inteligencia artificial no o sea, es que la palabra es así o sea no creo como cómo quieres que la escriba. wow no sé cuál me gusta más a ver esta. impuguen pero es rara la, la, la imagen es rara te, te queda te quedas como mirando como como este eh, es como si se uniera la, el pulgar con la oreja no sé, la... ¿Y esto? Bueno, a ver... Es que, claro, el concepto que tiene que tener incluso la inteligencia artificial de un youtuber es esta <risa> Este es el concepto que tiene la inteligencia artificial de los otros, de los humanos, de todo eso. Entonces, si no pongo aquí tuitero, te sale la cara de un banano o algo. A ver, yo creo que voy a utilizar esta imagen. Esta es la imagen que voy a utilizar. Vamos a descargar esta imagen. Sí, la vamos a guardar. Y ya está, ya tenemos, eh, tenemos la, la miniatura para el vídeo. Tenemos el título, el contenido. Tenemos incluso la descripción del vídeo. Eh, un final incluso. Bueno, vamos. Lo tenemos prácticamente todo. Menos la voz La voz Ahora vamos a ir a por la voz Espérenme un momento Bueno, pues aquí eh, estoy, Estamos otra vez para enseñaros Qué es eh, lo que he hecho Fijaos En español eh, La voz de Díaz No me deja todavía Lo del estilo del habla La velocidad y el tono también Y quedaría tal que así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 ...yo creo que no puede estar... ...mejor dicho... ...vamos a ver cómo va a reaccionar el público... ...y todo vamos a ver... Eh, ...en fin... <ríe> ...estoy deseando ver el, fi el final de todo esto... ...bueno... ...pues mientras tanto... ...como no me deja... Uh, ...poner textos muy largos... ...porque si no me dice... ...es que era más que mil palabras... ...bueno... ...pues entonces vamos párrafo por párrafo... ...y y ya está sigamos pues qué os ha parecido fácil, sencillo, cómodo para toda la familia, verdad e incluso la voz tiene más mmm, zalero, tiene más gracia que Johnny Veneciano, mucha es increíble, ¿eh? una máquina te supera bueno, cualquiera te supera en verdad pero bromas aparte este ha sido todo el proceso que hemos realizado para hacer un vídeo hecho por intel con una inteligencia artificial. No sé si es el primer vídeo del mundo en YouTube hecho de esta manera, pero como sabía que se podía hacer, pues tenía que mostrarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a suscribiros, que le deis like y que por supuesto comentéis abajo en la caja de descripción y espero eh, veros otra vez aquí en Toxic Game Channel hasta la próxima amigos